usuario me, me ha preguntado a través de Facebook que mmm, si podía hacer un tutorial de, de mi versión del de la catchu de la catchu ya sabéis que es el you're the one that I want de, de la película Grease que os pongo aquí un trocito y os pongo aquí el enlace Vale, Y este, este tema eh, pues resulta re relativamente asequible porque básicamente lo que estoy haciendo es, ya lo voy a explicar más adelante, es seguir los acordes de la canción. Vamos, no estoy haciendo nada, nada en particular ni nada especial porque la melodía la lleva toda la voz, lo de la melodía lo ponéis entre comillas, ¿vale? Lo lleva la voz, eh, y nada, vamos a, a desmenuzar el tema poco a poco y a ver si os gusta y le, le sacáis partido. Bueno, eh, lo primero que vamos a hacer es afinar el banjo en drop C, lo cual significa que voy a dejar todas las cuerdas en su afinación normal, excepto la cuarta, que la voy a poner en Do, ¿vale? Voy a bajarla a un tono completo. Eh, como el banjo se desafina fácilmente, cuando bajemos la cuerda cuarta a Do, Tendremos que repasar las demás, por esto, puesto que se habrán desafinado. Vale. Y luego el tema en sí no tiene ninguna complicación, porque lo que voy haciendo es simplemente siguiendo acordes, lo que estoy haciendo es acompañando la melodía principal que la lleva la voz. Y eh, los acordes son para la parte de la estrofa, la menor, I can the multiplying fa, y ahora do, y ahora sol otra vez la, la parte de estribir la parte del puente ahora me voy a sol Otra vez a, a La menor Y ahora Fa Y vez vez dos, Do Otra vez a Sol La menor. Y ahora ya viene el estribillo. Y ahora aquí es Do. Y ya vuelvo otra vez atrás. Digamos que ese, eso es todo lo que voy haciendo. En cuanto a, a Roll, estoy haciendo una cosa así. Es decir, cuando estoy poniendo los acordes aquí por aquí arriba, teniendo en cuenta que esto está afinado en dos y el do aquí no queda, que suena al aire no queda bien. Por tanto, estoy procurando solamente tocar las tres eh, primeras cuerdas. Y una cosa que, que tenéis que hacer es, eh, primero, practicar las distintas posiciones de los acordes a lo largo del mástil, es decir, las distintas inversiones hemos dicho que ponemos aquí este la menor ¿vale? que sería 2 en el primer en la primera cuerda 1 en la segunda cuerda 2 en la tercera cuerda esta sería la primera, no, perdón, no la primera inversión, la, el acorde raíz la primera inversión sería esta que sería 5, 5, 7 la segunda inversión sería 7, perdón, 9, 10, 10 ¿vale? y luego ya volveríamos a repetir 13, 14, 13, 12 luego volvemos a repetir eh, eh, 14, 15, 16, 17 17, eh, 19 incluso si quiero 17, 18, 19, 20 21, 21 22, 22 sería el último La menor aquí se nota que no está el banjo muy muy bien entonado con la posición del puente. De hecho, en la, en la introducción hago algo así. ¿Vale? Es decir, que me voy hasta, hasta el traste 17-19. Bien, otros acordes que tenemos que tener en cuenta. Yo puedo poner el La menor así, como hemos dicho. Pero le puedo agregar el bajo en la cuarta cuerda. No tengo que tocar la cuerda tercera, de hecho la tengo muteada. Y lo mismo, el fa lo puedo poner aquí, y lo puedo poner aquí así también. Sería pri la primera inversión, pero con el bajo pisado en la cuarta cuarta cuerda. Y la tercera no hace falta que la pulse. Y son lo mismo, puedo poner el Sol típico de aquí, puedo poner este Sol. De hecho lo voy a poner varias veces, como veréis, igual que este Fa, este lado, igual que este Fa. Que es lo que le da un poco la gracia al tema, porque si simplemente lo toco por aquí de arriba, pues es un poquito en suso Entonces, lo que hago es entrar con... Que tengo que a mi hija me está diciendo que canto fatal, y ya lo sé. Es como este mismo roll de Ahora me voy a ir al, al do. Y ahora el Sol, en vez de poner este Sol, me voy a ir aquí abajo. Y aquí ya voy un poco... Metiendo un Forward-Backward. ¿Vale? Con, metiendo la quinta, la segunda y la primera. Perdón, la, la primera y la segunda. Repito. Y aquí cuando me toca poner la menor, en vez de poner este... Pongo este y acabo en fa. Y aquí me quedo con la primera y la segunda y la quinta. Y luego llegamos al estribillo. A veces hago esto, es decir, levantar, levantar el, el, el dedo que tengo puesto, la, segunda cuerda, en el, la primera cuerda en el segundo traste Y la remato en Sol. al La menor. Es decir, en resumen, simplemente estoy poniendo distintas posiciones de acordes. La, La, La, La, La, La. Este suena fatal. Me trastea la cuerda la cuerda prima. Este es que tiene los trastes fatales este baño. La, La, La, La, La. la. Sol, Do podemos poner este También podemos poner este si queremos Pero yo creo que no lo pongo durante el tema No lo pongo en ningún momento, ¿vale? Pero sí pongo el, el, el Do Perdón, el Fa En la postura normal, habitual 3 en el primer traste en, el, en la primera cuerda Uno en la segunda cuerda Dos en la tercera cuerda Esta también suena fatal, trastea ¿Vale? Pongo este Fa y también pongo este Fa Cuarta pisada en el, en el quinto, segunda en el sexto y eh, primera en el séptimo. También pongo el Sol exactamente en la misma postura, aquí. Y también pongo el La menor aquí. Diez, perdón, diez, nueve, diez, diez. El Sol era 7, ocho, nueve, ¿vale? Y hay otro detalle más que hago, que es esto. Perdón. Esto de aquí, sobre todo, que es, eh, lo hago en sustitución del 2, del, del ¿vamos? Eh, ¿Vale? Vámonos, ¿Vale? estoy pulsando la... Por cierto, esto está robado del tema eh, Vincent Black Lightning, de, de Jell McCurry Band. Traste 4 de la segunda cuerda, traste tercero de la tercera, y pulso la cuarta al aire. Y lo que estoy haciendo es levantando el dedo en la... De la cuerda tercera ¿Vale? Lo hago de vez en cuando Para darle un sonido un poquito más, más bluesero No sé qué acorde será exactamente Estaba pensando que era un, un, sol, un re séptima Pero no no sé que acordesela pero ahí está y entra y suena chulo y eso es básicamente vamos que no tiene mayor mayor complicación acorde, eh, memorizándolo un poco, no tiene mayor historia.